Pues buenos días, oficialmente. Vamos a comenzar esta aventura para disfrutar cómo hacer exámenes y calificar, ¿verdad? Que es una de las partes medulares de Moodle. Eh, realmente una, es de las partes importantes porque nuestras actividades siempre van a terminar con un tipo de, de evaluación y los exámenes pues es una de las herramientas que utilizamos más para evaluar a los estudiantes. Vamos a ver, voy a explicar el banco, lo que es el banco de preguntas, la actividad cuestionario, cómo configurarla, los tipos de preguntas que hay, digo, las la la más utilizadas porque hay muchas. Y los formatos Aiken y GIF. Este es el nuevo, el GIF. No es nuevo, pero les lo voy a enseñar este, porque Aiken ya yo he dado... Eh, dos talleres o cuatro talleres de exámenes en Aiken, pero nada, vamos a dar un repasito para los que son nuevos. El banco de preguntas es donde van a recibir todas las preguntas que usted le va a dar a los estudiantes o va a configurar en su curso. Cada banco de preguntas es distinto dependiendo del curso. Su propio curso tiene un banco de preguntas. Ok. ¿Cómo activamos eso? Pues miren, gestión de curso, que es estas tres eh, rueditas de engranaje. Cuando le damos ahí, vamos a concentrarnos donde dice banco de preguntas. Dice banco de preguntas, categoría de preguntas, importar o exportar. Este es el banco general. Aquí es donde nosotros vamos a diferenciar, categorizar, eh, crear carpetas. Vamos a decirlo como si fuera un file. Para poner las preguntas aparte, ahorita le voy a dar un ejemplo para que lo visualice mejor. Importar eh, esta, esta, esta función yo la uso para mi banco de preguntas. Yo exportarla y eh, analizarlas, cambiarla, modificarla, borrarla. Es más fácil así que irse directamente acá. Exportarla, importarla, perdón, eso es exportarla. Importarla, pues, lo que vamos a ver es cómo se importa. Vamos a agregar con esto. Ok, una vez usted esté ahí, le va a dar categoría para que usted vea un ejemplo cómo es que se categoriza. Miren, mi recomendación siempre es que cuando usted cree exámenes lo ponga en carpetas distintas y la clasifique. Es para usted. El sistema no se va a volver loco. Pero nosotros somos los que nos volvemos locos. Porque imagínense que usted le ponga el primer examen. Pregunta 1. Le ponga 1. Y ponga 20 preguntas, 50 preguntas. No crea categoría. Le va a caer aquí. Va el examen 2. Pregunta 1, pregunta 2. Y no le pone categoría. Va a caer aquí. Cuando usted vea el reguero que tiene aquí, pregunta uno y pregunta uno. Ay, ¿cuál es cuál? ¿De qué capítulo es? ¿De qué examen es? Esta es la importancia de usted crear las categorías para que usted acomode, ubique cada pregunta en cada examen que usted va a dar. Y así no se le va a formar el reguero que existe. Si tuvieran aquí 500 preguntas porque aquí entonces usted tiene que ir una por una para seleccionar cuáles son para añadirse al examen además la ventaja que le da de crearla es que si usted quiere crear un ejemplo un examen final de todos los capítulos que usted ha dado usted puede seleccionar aleatoriamente del examen 1 cinco preguntas del examen 2 dos preguntas del examen 3 Ocho preguntas. Y así construye un examen basado en preguntas aleatorias de los exámenes anteriores. Esa es una de las ventajas. Estamos hasta aquí, claro, los de la categoría. ¿Le entendieron? Si tiene duda, me avisa. Paso al próximo. Importante: el banco de preguntas. Es una cosa. Y el examen, la configuración es otra. O sea, no confunda que cuando usted pone importa las preguntas, ya está hecho el examen. No. Son dos cosas aparte. Uno son los datos, la información, y otro es la configuración que es esto. Para configurarla, pues tiene que ir <coughs> activar la edición. Añadir eh, una actividad. En este caso, cuestionario o en inglés, quiz. Quiz. El nombre, siempre recomiendo que le ponga el examen para que usted categorice. Sí, sí. Eh, examen número uno y incluye los capítulos del 1 al 3, 1, 2, 3, lo que sea. Puede añadir una descripción si desea. Parte importante, la temporalización, que es cuándo abre el examen y cuándo cierra. Y el tiempo que le va a dar. Vamos a ver. Si están los tres marcados, como está aquí, esto quiere decir que mi examen abre a las 9, cierra a las 10 y 20, y el estudiante tiene 40 minutos para contestar ese examen. Si yo deshabilito esto, el examen abre a las 9 y cierra a las 10, y el estudiante tiene cuánto tiempo? Una hora y 20 minutos para contestar el examen. Claro, siempre y cuando entre a las 9. Porque si entra a las 9 y media, pues tiene de 9 y media a 10 y 20 para contestar el examen. Lo mismo pasa cuando usted activa los minutos disponibles para contestar ese examen en un tiempo dado. El estudiante tiene desde las 9 hasta 10 y 20 y tiene 40 minutos. Si el estudiante comienza a las 9 exacto, a las 9 y 40 el examen se va a cerrar. La ventaja de darle los minutos y no a la hora completa es que el, o extender un poquito más el tiempo, sí es recomendable, pero siempre utilice la hora de la clase, ¿verdad? Para que no haya problemas con los estudiantes. Eh, <coughs> Que el estudiante, pues, le dé el tiempo eh, justo, no le dé tiempo de más. Acuérdense que esto es a distancia. Y esto se presta. Si usted le da una hora y 20 minutos para un examen, cuando lo puede contestar en 40 o menos, en este examen que yo di, el estudiante lo contesta en 20. Yo le estoy dando el doble. ¿Ok? Pues si se le va la luz, si se, se, se le cae la comunicación, este, pueda trabajarlo. Porque si le da tiempo de más el estudiante, entonces empiezan, ustedes saben la, la, los trucos que ellos tienen, se tiran fotos, se los envían por el chat, envían, se, se comunican con otros estudiantes. Esa es la realidad. Perdón. Pero, déle tiempo que sea justo. El tiempo para medir esto es cuando usted en frío coge el examen, pone un cronómetro, si tardó 20 minutos le va a dar tiempo y medio al estudiante. ¿Ok? Ese es el tiempo justo. Otra parte importante, las opciones de revisión. Siempre es que eliminen todo esto y que pongan los puntos después de cerrar el cuestionario a qué hora se este cuestionario a las 10 y 20 entonces el estudiante puede ver los puntos lo que sacó pero muchos compañeros me preguntan <coughs> ciertas situaciones en que les voy a presentar ahora en las opciones de revisión, después de cerrar el cuestionario, cuando yo marco intento solamente, le aparece así el estudiante. Miren, el estudiante le da clic al examen y le dice que puede revisar el examen. Y cuando le da clic a revisión, le aparece el examen. Y lo que él marcó. Claro, yo no recomiendo que hagan esto porque los estudiantes... Copian todo y guardan todo para después pasarlo o venderlo. Esas cuestiones, esas deshonestidades académicas que hay por ahí, pues eso se presta para eso. Por si usted quiere ver, usted quiere darle acceso al estudiante que va al examen, pues esta es la forma. Observen aquí que no le está marcando cuáles son las correctas. ¿Okay? Este es el total de preguntas, pero aquí no hay nada de correcta. Solamente le marca lo que él marcó. Si marco el intento, si fue correcta, entonces puede revisarlo y observe que aquí le marca las que sacó bien y las que sacó mal y se las marca aquí en verde. En rojo, pues se las marca en rojo cuando llegue a la pregunta 26. Eso es marcando intento y si fue correcta. <coughs> Los puntos solamente... Observe que dice no permitido la revisión. No puede ver el examen, pero sí puede ver los puntos que obtuvo. ¿Ok? Intento y respuesta correcta. Le permite la revisión. No le marca la correcta aquí, pero aquí le dice cuál es la correcta. Esto fue lo que él marcó y esta es la correcta. Y como dicen los, eh, los, eh, los coges, todas las anteriores, el intento, si fue correcta, puntos y respuesta. Correcta, marcado. Cuando entra aquí, le da los puntos, le permite revisar, aquí le aparece lo mismo, aquí le aparece lo que él marcó, si está correcta y cuál fue la correcta. Hay otras alternativas que dicen de feedback, pero realmente nosotros no le damos feedback porque la respuesta preguntas o respuestas que yo contesta, porque eso es demasiado trabajo bien pesado, que usted por cada cada alternativa le dé un feedback. Ok, eso eran los intentos. Lo último que yo utilizo siempre son las restricciones extra sobre el intento. ¿Por qué yo uso esto? Porque cuando mis estudiantes entran a sincrón sincrónicamente a mi reunión, yo no quiero que ellos comiencen el examen, porque yo les voy a dar unas instrucciones. ¿Okay? Siempre les doy instrucciones antes de comenzar: cámara encendida, no cometer deshonestidad académica, este, que esté todo limpio, no abrir ventanas. Claro, yo solo tengo que decir. <coughs> ok. Le explico que la cámara, yo voy a estar viendo lo, los movimientos de ojos y que mira y que no mira, porque eso pues me da suspicacia, sospecha de que está viendo otra cosa. Y si yo veo eso, pues yo por el chat privadamente, porque Big Button, siendo el estudiante, le digo chat privado, le, le envío un mensajito, mira, este, estás bien, este, no estás mirando otra cosita, como que estoy viendo que está eh, mirando para el lado, o qué sé yo, le digo. Pues aquí en estas restricciones yo le doy una clave <coughs> y el estudiante tiene que esperar que cuando yo diga vamos a comenzar ahora, les chat y le escribo la, por el chat la clave y ellos comienzan, esto para yo controlarlos, si usted no necesita eso, usted le da la hora, eh, estudiante comiencen cuando quieran fantástico, no utilice esto. Vamos a ver <coughs> algunos tipos de preguntas. Emparejamiento. Usted sabe lo que es un pareo, ¿verdad? Un pareo, es, no voy a explicar todo lo que dice ahí porque está, va a ser grabada y no voy a leer todo porque ustedes saben leer. Eh, aparece de esta forma. El lado, el lado eh, la premisa, el enunciado va al lado, eh, es lo primero, y la respuesta es la corta. No lo haga RGB porque entonces se dificulta. El estudiante tiene que leer menos para buscar el enunciado largo. Él lee todo esto, todo esto, todo esto, si fuera un pájaro, y esto es chiquito. Ok, okay. cuando vayan a hacer los, el pareo, recuerden que hay que poner dos o más distractores. ¿Qué quiere decir? Que un pareo no debe, eso según los expertos que saben crear exámenes, ¿eh? El pareo no debe parear exactamente, uno con uno. Deben crearse dos dictactores para que el estudiante no adivine, sino que analice la, el, el pareo. ¿Ok? Esas son las recomendaciones para hacer un buen pareo. La respuesta corta, pues una... Aquí, una respuesta escrita... Una respuesta numérica, pues espera solamente un número. No espera nada más, no espera texto. Un ensayo, sabe que va por ahí, por ahí abajo a escribir el estudiante, que usted diga las instrucciones, elabora el ensayo de tres párrafos sobre, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, le dice ahí. Estas preguntas no se van, usted, claro, no debe puntuar como cero, porque Dios mío, tres párrafos para un, un puntito. Eso es un crimen, pero usted va a puntuar aquí, pero este tipo de preguntas se va a calificar manualmente. Y algunos profesores, compañeros de ADEM, pues, han hecho preguntas que le ponen, por ejemplo, 50 puntos. El estudiante somete las la, la preguntas en un ensayo y ellos tienen que entrar una vez con el examen a calificar solamente esa pregunta ¿Okay? lo demás se califica automáticamente una pregunta calculada es la que requiere esta me, este tipo de pregunta me fascina porque ella automáticamente estos son comodines como dice él serían variables lo pone entre llaves entre llaves y le va a permitir poner rangos. Dame números aleatorios entre este y este. Dame números aleatorios. Así que cada estudiante jamás le va a dar la misma, la, la, la, los mismos números. Porque todo esto es aleatorio. Así que dime la, dime la respuesta de eh, un auto corre tantos kilómetros en tantas horas. Dime la velocidad. Que le chatea a otro. Negativo porque él va a tener otros numeritos. ¿Okay? Esta es la fórmula, distancia dividida entre horas, que es en por ciento. Esta es la fórmula. Hay que poner la fórmula, ahora es calculada. Y calculada con opción múltiple es también otro tipo de pregunta, que estos números son aleatorios, estos son aleatorios, y estos resultados son aleatorios, así que ningún estudiante va a tener jamás los mismos resultados ni las mismas alternativas porque todo esto se computa, se calcula en el momento que se genere esto aleatoriamente. Eso es para los matemáticos, ¿verdad? Aquí es lo mismo que acabo de explicar, longitud L y ancho wide. Esta es la fórmula, observen que la fórmula va dentro de llaves esto se puede usar también para los los contadores, ¿verdad? Que ponen formulitas de cómo calcular esto y lo otro. Pues aquí está. Así que se hace. Esta es la fórmula correcta dentro de llaves Y las variables dentro de llaves también. Con el símbolo desigual. Para calcular las demás alternativas aleatorias, yo le voy a dar fórmulas incorrectas. L dividido entre W. L más W y L menos W. Así que, imagínense, le va a dar a cada uno alternativas incorrectas, porque estas fórmulas están incorrectas. Cuando usted hace este tipo de preguntas, tiene que darle esta siguiente página y ella va a generar, ¿ves? Aquí es donde usted selecciona las variables, o sea, los rangos que le va a dar la L, desde 1 hasta 10. A la W, desde 1 hasta 10. ¿Ok? Le dice los decimales que le va a permitir. Selecciona Forzar Regeneración de Todas las Variables. Nuevo eh, elemento. Agregar. Y ella aquí ya hizo el cómputo. ¿Cómo es que va a resolverlo? Igual da el cambio, y a cada estudiante le va a dar, vio la fórmula allí, déjame ver ¿sí si puedo ir hacia atrás. Mira la fórmula, aquí está es la correcta. La incorrecta, dividido, sumado, restado. Todas estas es son incorrectas. ¿Okay? Las respuestas anidadas me fascinan. Porque aquí resuelven muchos problemas, como los compañeros de de administración de empresas me han hecho correr con esta. Y nada, he aprendido mucho porque con, con cada ocurrencia de ustedes hay que buscar la alternativa. La respuesta anidada es una forma de enseñar opciones múltiples, respuestas cortas y respuestas numéricas a la vez, en el mismo, en la misma pregunta. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo. La Universidad de Puerto Rico en Macao fue fundada en, aquí es una respuesta corta o puede ser numérica, el símbolo que identifica es, esto es una selección múltiple, actualmente la UPRH tiene, esto es numérica, 16 departamentos. Y usted puede hacer otro tipo de preguntas como respuesta corta de llenar tablitas, poner respuestas, bueno, es fascinante. Y cuando ustedes vieron aquí estos esto blancos, estos blancos, en estos blancos lo que va es esto. Esta, esta estructura, bien sencilla. Y dice, Dios mío, por eso es difícil. A todo el principio es difícil y da miedo. Recuerde, todo va dentro de comodines, de los corchetes. Esto lo que significa es, comience con el, la llave, este es el valor, si es correcta, puede ser 1, 2, 5, 10, la puntuación que usted quiere que le dé. Eh, nota, tiene que ser en enteros, no 1.5, enteros. El tipo de pregunta que va, que yo le dije que podían ser tres, respuesta corta, va, observe que va entre dos puntos, abro, do, abro dos puntos Cierro dos puntos y aquí dentro va esto. S.A. No escriba esto, por favor. Eso es demasiado de largo. Short answer. O MW. Si la respuesta es corta, donde importan las mayúsculas, o sea que vamos a suponer que usted escriba un macabro, un es un nombre propio, pues tiene que comenzar con las H mayúsculas, pues entonces le escribe SAC. Short answer, capital. Con mayúscula la respuesta numérica, pues, NM a selección múltiple, MC. Si quiere que aparezca as, verticalmente hacia abajo la respuesta o hacia el lado, pues, si es hacia abajo, MC vertical o MC horizontal. Y si sean barajadas, le pone ese discurso las barajeadas, o sea que a cada estudiante le va a salir distinta. La respuesta correcta va de, seguido de un signo número, de es igual, coloca la correcta, la tilde, que es el, el ñoñito este, el moñito este que está al lado del 1, esa es la tilde, la que va encima de la ñ, ¿verdad? como separador entre las posibles opciones de respuesta. Si usted quiere ABCD, pues le escribe tilde opción 1, tilde opción 2, tilde opción 3. Las que usted quiera. Tantas ustedes sé. Y esto si usted quiere a, a, a, a darle un mensaje de retroalimentación. Muy bien, fantástico, ¿no? Está incorrecta, qué sé yo qué. Yo no me pongo con eso mucho trabajo. Este y cierra la llave. Ok, aquí hay un ejemplo donde no importan las mayúsculas. Vale un puntito, short answer, es azul, que es el correcto. Aquí está el comentario, correcto. La alternativa, verde, incorrecto. ¿Dónde importan las mayúsculas? Vale 1. Short answer capital. Humacao. Correcto. Este es el comentario. Ponce. Incorrecto. Cantidad exacta, o sea, un número. Número 3.14. Con margen de error que puede ser más o menos uno, ¿verdad? 3.14, 3.41, 3.13. Porque es más o menos uno. Sin barajar, para las respuestas múltiples, es igual a búho, alt otra alternativa, perro, otra alternativa, león, otra alternativa, tiburón, otra alternativa, toro. Barajadas con la S, es igual a búho, perro, león, tiburón, que son las alternativas, y esto se va a mostrar siempre en distinto orden. Y mírenlo aquí cómo, cómo es que se hace. La Universidad de Puerto Rico en Humacao fue fundada en el, esto es en el 62, no fue en el 64. Respuesta corta, 64. El símbolo que identifica es Multiple Choice Shuffles, Búho, perro, león, tiburón, toro. Actualmente la UPRH tiene un valor numérica es igual 16 departamentos. Y así cuando usted pone esto, pues le aparece como lo vio al principio, los cuadritos. Donde está esto, va a poner el cuadrito para que el estudiante ponga la respuesta. En las preguntas, está la alternativa de tú poner cuando tú vas a configurar en Moodle las preguntas, te da la alternativa de tú poner una retroalimentación por cada respuesta, cada, cada respuesta o pregunta. Si tú usas eso, entonces, cuando tú marcas retroalimentación, el feedback también se lo, se lo muestra al estudiante. Pero, como dije anteriormente, es bien difícil y me encuesta arriba. Usted ponerse a cada pregunta, darle una retroalimentación, porque está, está pesadito, es fuerte. O sea, le va, a tomar, le va a tomar mucho tiempo. A menos que usted aprenda a hacer algo que yo le voy a decir ahorita. Entonces, la sorpresa. El formato Aiken Este es el formato más fácil que hay. Pero miren la dificultad, que solamente te permiten, realmente servir permiten un tipo de pregunta. Una opción múltiple y un verdadero y falso es una opción múltiple. Lo que pasa es que este es de dos y esta es de cuatro o cinco. Es lo que usted quiera, pero aquí yo voy a hablar, voy a decir algo del multiple choice. <ríe> miren, persona, gente, yo he leído bastante literatura sobre, porque yo no tengo educación formal en educación pero eh, nos dieron un taller fabuloso, que me dio pena que no toda la facultad la acogió fabuloso, de un experto que crea exámenes, ¿verdad?, eh, de Río Piedra, un recurso muy bueno, se me olvida el nombre, pero eh, Liz hizo el contacto porque esta, esta área del examen me preocupó mucho. Cuando dimos las certificaciones, eh, yo observé que muchos compañeros nos construían preguntas Adecuadas. <ríe> la opción múltiple debe tener la, la alternativa correcta y de tres a 4 distractores. Yo veo preguntas con H I J. Dios mío, por poco ponen el alfabeto. Eso no se hace. Tres o cuatro. O sea que mi opción múltiple debe tener de la A a la D o de la A a la E. Para hacerlo correctamente. Si usted lo quiere hacer de 20, hágalo, eso es su problema, pero está mal hecho. Yo te lo estoy diciendo. Verdadero y falso, solamente tiene dos alternativas. O es cierto, o es falso. ¿Ok? Así que Aiken, lo que permite son, es realmente un tipo de pregunta. Y esta es la estructura. La, eh, aquí esto es lo que le acabo de explicar, de la A a la D, o de la A a la E. Y tiene que ser en mayúsculas. Muchos compañeros lo ponen en minúscula y no pasa. Después tiene que tener, el tercer punto es la palabra answer, dos puntitos, un espacio. Si no tiene espacio, no pasa. Y la letra mayúscula. Vamos a ver cómo se ve. Esto es un examen que va directo para, para Moodle. Nosotros tenemos ya exámenes en Word. Lo que tiene que hacer es añadirle answer para decirle cuál es la correcta y que mis alternativas estén en mayúsculas. Mayúsculas, mayúsculas y espacios después del punto, espacio después de dos puntos. Okay. Observación, el enunciado no puede ser interrumpido por un enter. O sea, muchas personas trabajan en construcción. Dan unos cantos de majonazo para trabajar en Word. Una cosa bárbara. Mire, cuando se escribe un enunciado, sea un párrafo, no le dé enter hasta que usted termine. Porque Aiken es bien quisquilloso. Cuando usted rompe, le da un enter aquí. Eh, por ejemplo, si usted quiere llevarse este presenta para acá abajo, le, le pega un enter aquí, ¿verdad? Pues ya, eh, Aiken va a ver este enter y no va a reconocer el examen que está correcto, y se detiene ahí. Así que mi enunciado no puede tener interrupciones con Enter hasta que termine, sea un párrafo. Ni puede tener otra cosa entre medio, por ejemplo, algunos compañeros de contabilidad le ponen unas tablitas. No puede tener eso tampoco. Esas tablitas se insertan luego. Usted captura esa tablita eh, con las fichas que le da Windows y, y, y Mac, de capturar pantalla eh, o áreas y después inserta cuando esté dentro del cuestionario. Pero no puede ser interrumpido. Así que, ¿qué usted ve aquí? El número de la pregunta. Yo siempre recomiendo que usted clasifique las preguntas. para Acuérdese que usted va a dar muchos exámenes. Si le pongo pregunta 1, ¿cuántas preguntas 1 van a ver? Pues por cada examen que yo debo haber una pregunta 1, pero no me dice de qué examen es, examen 1, esta es la pregunta 1. De tal forma que esto es para mí, no para Moodle, es para mí, para yo identificarlo. Se me hace más fácil, porque el estudiante esto no lo va a ver. Digo, lo va a ver si usted tiene que hacer algo. Porque cuando entre al banco de preguntas, ella le importa esto, tanto en el nombre de la pregunta como en, la, en el enunciado. Y tiene que leer el enunciado y borrar esto. Para que solamente vea cuál de los siguientes es el símbolo que presenta la UPRH sin la pregunta. Porque si usted le presenta esto al estudiante, le está dando información, y el estudiante dice, ah, pues espérate, mira, en la pregunta número uno, ¿cuál es? Le chotea al vecino, ¿verdad? Y queremos evitar esto. la pregunta dos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Este es el formato Aiken Ahora vamos a ver este GIF. Este me fascinó, Lo descubrí hace poco realmente. Yo sabía que existía, pero no me había incursionado a ver cómo se genera. General Import Format Technology. Creo que quiere el GIF. Mire todos los tipos de preguntas que permite. Opción múltiple. Múltiple con varias, con varias respuestas correctas. Verdadero o falso. Respuesta corta. Emparejamiento. Palabra faltante pregunta numérica, ensayo, descripción. En todo a la vez usted puede importarlo directamente y no tiene que trabajar el examen directamente en el banco de preguntas. Miren cómo se construye. Usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? Tranquilo pueblo. Entre dos puntos, o sea, dos puntos, dos puntos va el nombre de la pregunta y cierra. O sea, este es el nombre de la pregunta. Va su enunciado sea el algo que sea abre la llave dentro de esta llave van todas las respuestas la correcta es con el igual y los distractores van con tilde y termina cerrando recuerden se abre paréntesis se cierra paréntesis se abre llave se cierra llave se abre bracket se cierra bracket ¿Okay? Estos son, esta es la tabla para que usted vea qué hace cada uno. Esto es cuando yo quiero poner un comentario. Este, como le indiqué, es el, el nombre de la pregunta. El enunciado abre llave. Por ejemplo, si es cierto y falso, mire, es decir, ¿cuál es la correcta? Tan sencillo como eso. Si es respuesta con opción múltiple, es igual a la correcta. Si son incorrectas, pues con las tildes. Miren para emparejamiento. Es igual el ítem largo o la, el enunciado y la respuesta corta. No se preocupen que ahorita lo va a ver en vivo y a todo color. Estos son tolerancias chichi, ah, no, esto no va a explicar mucho. Miren, por ejemplo, verdadero o falso. Miren qué chiquito es la, la, el texto. En Aiken tenía que escribirle aquí A, verdadero, B, falso, answer, la que sea. Esta es el, mi pregunta número uno. El símbolo de los es cierto. Y ya. Llena blanco. Pregunta número dos. Dos más. Esto puede ser escrito o puede ser el número. Es igual a cuatro. Emparejamiento, miren cómo es. Número de la pregunta. ¿Qué animal come? ¿Cuál comida? Abro bracket. Es igual gato, rayita mayor, comida de gato. Es igual perro, rayita mayor, comida de perro. Y cierro. Este es el emparejamiento. Miren uno más larguito. Número de la pregunta. Enunciado. Abro la llave. Y tengo todos mis pareos. Operachebook, ta, ta, ta, ta. Si quiero un distractor, que yo le dije que habían dos, creo que ahorita lo voy a mostrar cómo se hace en el distractor en este, en este ejercicio de, pare, de emparejamiento. Mire un rango matemático, el número de la pregunta, el enunciado, con el número está entre 1 y 5, llave esto quiere decir que la respuesta numérica es 3, donde puede ser 3 o 2, 3 o 4. Para atrás y para adelante. Si es ensayo, mire qué sencillo. Número de la pregunta, enunciado que aprendiste hoy en la clase, las llaves sin nada. Eso quiere decir que es un ensayo, que escribe por ahí para abajo. Aquí un ejemplo. Otro ejemplo. Pregunta número 6. ¿Cuál es el connomento de un Abro llave. Esto es um, un distractor. Esta es la incorrecta. La correcta es ciudad gris. Otro distractor. Otro distractor. Y cierro llave. Miren la comparación. Este es... Aiken, que hay que escribir mucho, tiene que tener A, B, C, D, E, todas las alternativas, más la alternativa correcta. Mire el verdadero o, o, o falso, cierto y falso. Mire la aquí comparada aquí. Mire, esta dos en Aiken, esta dos en GIF. Ok. Eh, pues, y como solamente me permite opciones múltiples, estas pues, son opciones múltiples en Aiken. Ahora, miren acá, este es comentario. GIF. Esto es selección múltiple. Esta es la correcta. Pregunta enunciado. Abre llave. Esta llave puede estar aquí debajo o aquí al principio, pero yo lo pongo siempre al final del enunciado para acordarme. Y lo cierro siempre al final del último de última alternativa Este es el verdadero falso. Esto otro más. Selección múltiple. mire un pareo. Abro llave. Es igual. UPRH. 11. Vayamón. Y estos son los dictadores Se le van a aparecer cuando él. Cuando él, él le presente un que él dé clic, le va a aparecer el búho, león, vaquero, gato, tiburón, tigre y todo. Para que él pare. El 2 más 2. Esto es una respuesta numérica. Y esto es un ensayo. Explique brevemente lo que aprendió hoy en la clase. Ok. Recuerden que nosotros vamos a trabajar todo. Miren, por favor, no se le ocurra crear un examen directamente en el banco de preguntas. Porque va a llegar Navidad y va a usted estar todavía escribiendo esas preguntas. Porque son muchas cositas. El número de preguntas, el enunciado baja, eh, escribe la correcta. ¿Quieren retroalimentación? Ah, la puntuación. ¿Qué si es chofer? ¿Qué si es esto? ¿Qué si es lo.? La 2. Lo mismo, la 3, lo mismo. Solamente trabajamos en Moodle directamente en el banco de preguntas cuando usted va a incluir fotografías y imágenes, este, cosas adicionales, ¿verdad? Como el close, el, el tipo de preguntas incrustadas. La trabajamos directamente porque es más especializada esa pregunta. Pero en, en los exámenes en Word, usted le va a dar un save as. Va a seleccionar Plain Text, no es Plain Text, se me quedó la I. It's 10 o'clock. Plain Text, seleccionar UTF-8, esto es lo que quiere decir el Unicode, eh, es para que, en, como nosotros escribimos en español, reconozca los acentos, las ñ. Entonces, a todo lo que es español, lo reconozca. Si no, sale en garabato. Si no, selecciona esto. Una vez usted está en, entonces lo convierte en Play to Text. Se va entonces a Model. Se va a su banco de preguntas, crea la categoría, le da a importar, marca qué tipo de examen es, si es en Aiken o GIF, aquí o aquí. Tiene muchos más, pero lo que nosotros estamos trabajando son estos dos. Mira, esto lo estoy viendo ahora, que puedo importar preguntas incrustadas. Tengo que practicar ahora cómo eh, transferirla. Eso sería otro taller. Después voy a seleccionar aquí en general. Yo siempre recomiendo que expanda esto porque está colapsado. Para ver dónde lo va a poner, en qué categoría. Porque si usted no le dice nada y no se mueva la categoría, lo va a poner en la categoría del curso general. Ese es el zafacón. Yo le digo el zafacón porque es donde pone todo. Si usted no le dice nada, si usted no especifica, se lo pone por defecto en el curso en general. Y entonces ahí es donde todas las unas van a estar juntas, todas las dos van a estar juntas y usted se va a volver loco. Y no queremos usar la tarjeta de plan médico todavía. ¿Ok? Me aseguro de dónde va a ir. Y aquí arrastro el archivo que convertí en plain text, que va a terminar en punto txt. Lo arrastro aquí y le doy a importar. Si todo sale en verde, verde, fantástico. Éxito. Si sale un jojito, mmm, eh, tiene que volver atrás. Se le quedó algo, le faltó un parámetro.